Oye, esperamos un poquito. Eh, voy, voy a ir a mear y vuelvo, si ¿sí? no me demoro nada. Vaya, vaya, no Permítame, estimado, comentarle lo raudo que fue su misionero. Francamente ejemplar, déjeme darle las felicitaciones correspondientes.